San Arón, tú que fuiste hermano de Moisés y ayudaste a tu pueblo a encontrar el camino de la luz, te pido por todas las personas que han perdido el rumbo de una vida guiada por la fe y los regreses al camino de la verdad. También San Arón, Pido que por tu intercesión, por medio de nuestra penitencia, pidas a Dios por el perdón de nuestros pecados y los del mundo. También te pido por la gente que no tiene trabajo y se encuentra desamparada. Sanarón, ayúdame a lograr poder llegar a ser un verdadero hombre de fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén.